a todos, bienvenidos, nuevo vídeo al canal, bienvenidos a War Thunder Para los que no me conozcáis, soy Chacal Y esta vez en el vídeo de hoy eh, Los amigos de Gally nos trae aquí al escenario de dominación Sinai Que es uno de mis escenarios favoritos Me gusta bastante Y la verdad es que muchas victorias he conseguido aquí Me gusta mucho bueno, tanques americanos, un BRD 6.7. Y esta vez eh, voy a salir con el T-92, vehículo tanque ligero americano con un buen cañón. Y como siempre, esta vez eh, partimos desde la zona de, de él, ¿no? la zona norte, vamos a decir, del lado derecho. Esta vez vamos a ir. Venga, otro lagueo, o, últimamente cómo están las cosas Desde aquí podemos ir rápidamente a tomarse o incluso controlar la subida a B Que es en este caso pues, lo que voy a hacer Siempre buscando aquí, acomodo en... Vaya, mierda eh, Buscando, me acomodo aquí en las rocas Esperando que, a ver si algún pajarito Que por aquí suelen aparecer eh, Por ahí va uno tiempo venga vamos a ver si en la subida lo puedo pillar para era un buen sitio nada aquí va a ser de 600 yo creo que no va me he pasado no era muy difícil justo darle en la torreta quizás a mejor a 400 bueno si no aparece ninguno más por aquí hay que estar vigilante porque igual que ha subido ese subirá a otro bueno, está justo ahí ha pasado las piedras Venga, a ver si... no A ver si siquiera Y justo pasando esas Campañas que hay, esas que hay que campaña. no, está ahí Lo están marcando todo Todo el mundo marcándolo Venga, ese ni lo he visto Bueno, mis compañeros, aquí Un misil que vuela Buah Esa explosión ha sonado cerca Ha sonado muy cerca y mi compañero este que está aquí, el M50 no está vivo, pero vaya pues este Tiger ha caído ahora sí, alguien nos está zurrando parece que está ahí arriba de TV vamos a ver de TV más o menos, a ver quién es, quién es, quién es ahí está, esa es la torreta venga, vamos a ver, apuntamos con los binoculares vaya, la piedra, venga, estabiliza vaya Ah, mejor me callo. Como siempre, la estabilización del, de la mira del cañón del tanque ha sido crucial para que nos reventaran. ST-44. Venga, a esta vez salimos desde el otro lado. Vamos a ir a por B, que parece que ahí... Hay... Bueno, sí, hay actividad. Pero venga, vamos a por B. Primero subir por aquí por esta loma como siempre ojeando la zona izquierda muy bien trabajo en equipo que es donde mayoritariamente estamos la zona de P y A está más desierta bueno, ahí tengo más compañeros el avión ha pasado cerca Venga, vigilamos aquí ya tengo a los compañeros marcando aquí tenemos a un a un amigo vaya hombre Ahora sí, ahora sí lo veo. Ahora sí lo veo. Venga, visor del artillero. No te muevas, quito. Venga, impacto crítico. Venga, vamos. Ahora vamos a arrearle por donde yo quiero, justo para que hagamos. Ahí, perfecto. Ese es el punto. Ese es el sitio donde estos bichos rusos revientan. Trabajo en equipo. Muy bien poco a poco vamos a salir, este tanque es ligero, es rapidito, tiene poco blindaje y tiene un cañón con carga hueca que lo hace bastante letal ahí, justo ahí en el, la salida del callejón de atrás, como digo yo, ahí tenemos a un amiguete 300, sí aproximadamente 300, lo tengo prácticamente a poco más de un cuadrante que en este caso son 200 en este escenario con 300, perfecto. No me quedo corto. Venga, le están zurrando. Pero el tío se esconde bien. A ver, ah. Siguen, pues, siguen, lo siguen teniendo. Los, aquí los enemigos. Bueno, un compañero, un T-34, americano, que se anima a ir a por él. Si se, si se distrae un poco, puede tener, puedo traer una oportunidad de un poco más. Por aquí, A, no veo nada. Menos C es nuestra, A y B, no. Deberíamos, por lo menos, por lo menos, ahí sigue el tío, ahí sigue. mañana no me puedo fiar un pelo, si sí, sigue el tío ahí. Si veo a mi, venga, muy bien, zurrale. Si veo a mi compañero caer, venga, ahora sí te puedo echar un cable artillería. Muy bien, trabajo en equipo, pues claro ese avión, no, ese avión no ha hecho ningún no, no ha ido por él el tío sigue ahí nada, ah, tío se esconde perfectamente bien mi compañero sigue vivo Mientras, estupendo impacto esa artillería está muy bien venga, zurrále, a ver si le, le hemos dejado en YouTube. ¿qué es eso? BMP no fastidios, que ha rebotado si eso es una lata. Venga, a ver, vamos a zurrar otra vez. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien, ahora sí. Por intuición. Muchas veces, si te tiran botes de humo para camuflarse, si intentas localizarlo, como muchas veces suele pasar con la ametralladora, también... venga, estupendo, muerto. Ahí está, un enemigo menos el que preocuparse. Muchas veces tú mismo te estás delatando en qué dirección, por ejemplo, si es el BMP en qué dirección te puede tirar el misil muy bien, trabajo en equipo Vaya, venga, de 600 en 600 venga, hay eh, en C no, C está ahí abajo, de, detrás de esas rocas es imposible imposible ver a alguien que esté en C algún enemigo, Vaya, ese que está un poco más a la derecha, sí puede ser visible venga, un amiguete está tomando bien, ha tomado B estupendo, venga, vamos a avanzar venga, tú rápido 734 y yo estamos ahí en plan compañero barriendo, venga, vamos tú por, ab tú por abajo tú y yo por arriba vamos bien bastante cadáveres por aquí venga, vale, y se ven disparos a ver no veo a nadie, a ver, este tío está muerto a ver, venga, Telémetro por pues si aparece algún pavo por aquí, ahí está perfecto, venga Ah, en A Está justo detrás de los depósitos, pero claro, no lo veo. Desde aquí, venga, un poco más hacia atrás. No va a ser que asome ahí. Ah, sí, yo creo que está muerto. Perfecto. Esa marca es.. Tiene amigo muerto. Bueno, compañero, el T-34. El tío sigue avanzando. Venga, pues nosotros por arriba. No perdamos ese ritmo que llevamos. Muy bien, estupendo. Ahí, venga, vamos mira, vamos a tomar a también, bueno, pues esto está dándose la vuelta, pero, pero rápido, ¿eh? venga, otro cadáver a ver, amiguetes ahí hay botes de humo, alguien tiró humo puede estar vivo, puede estar muerto, por aquí no veo salir nadie de la zona del spawn, que está justo ahí abajo ese avión dispara, ¿a dónde? justo ahí, bueno, pues ahí posiblemente hay alguien venga, vamos a avanzar poco a poco, a ver que me encuentro por aquí un IS-2, venga, vamos a dejarlo ahí, perfecto no te prisa. venga, no se ha, ha coscado. venga, vamos a por la torreta ahí, perfecto, muy bien van cayendo bien la tripulación. vamos, otro más venga, ahora, vamos, pocos pasos atrás que está la munición a ver si por ahí, bien, perfecto, demasiados disparos, pero bueno, ha caído el IS-2, es un tanque que si nos coge, nos dispara prácticamente la muerte, ventajas que tienes tú junto, en comparación con un IS-2, que es, esto es un 663 sí, pues tuberos relativamente mucho más rápido tanto maniobrando como recargando bueno, nos colocamos aquí estos son cadáveres, este también no es la primera vez que desde C sube alguien para tomar B y me coge justo por la espalda así que vamos a girarnos nos cubrimos la espalda muy bien, zona capturada perfecto y no perdemos de vista esta parte bueno, si hemos capturado ya nos largamos de aquí mi compañero, creo que es ese que se ve allá abajo el T-34 sigue vivo buena señal venga, vamos por aquí, pegadito a la roca esto va muy bien, ese avión sigue ahí, estupendo bombardeando venga, va estupendo otro lagueo vamos muy bien venga a la izquierda tanque medio Ay, bueno pues es estupendo empezamos tomando C y después poco a poco avanzando bueno, me ha tocado una buena una buena panda venga a ver por aquí estamos casi en el, el spam un poco más arriba midiendo distancia con el telémetro 600 a esa roca 600 bueno ya se va o menos el rango máximo que debería de poner si me aparece alguien por aquí nadie por aquí mi compañero sigue vivo ahí delante eso es muy buena señal ahí abajo hay alguien ese avión dispara bueno, pero si no asoma no nos va a hacer nada venga, esa bomba por ahí esto está casi acabado venga, pero no vamos a confiarnos por aquí no sale nadie y esta parte de aquí, que es el flanco donde menos gente tenemos. Si me aparece alguien justo ahora en el momento y me mata, pues la hemos cagado. Después de una excelente partida que nos está saliendo. Muy bien, misión cumplida. Nos ha batido alguna vez, pero después salimos con el vehículo de apoyo. Y nada, nos hemos quedado pues como al principio. Cero bajas, muy bien. Cero costes. Luego, si hay que emplearlo en investigaciones, pues se investiga. Sexto en el equipo, 28.573. Tres objetivos terrestres destruidos y una zona capturada. En este caso, la zona B. Pues muy bien. Muy buena partida. Siempre me da muy buen resultado la dominación Sinai. Pues nada, recordaros a todos que abajo en la caja de la descripción tenéis enlace al Discord del escuadrón ibis por si queréis apuntaros y formar parte de él y también os dejo el enlace de nuestro compañero draconianus que emite en Twitch con bastante asiduidad y lo recomiendo es un canal estupendo y los jueves normalmente hacemos directos con él en world thunder los del escuadrón así que os animo a que lo sigáis bueno, lo dicho, y a recordad de suscribiros, darle a la campanita y darle a like si os ha gustado el vídeo es la mejor manera de apoyar el canal bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado la partida en el escenario de dominación Sinai, uno de mis favoritos y el T92, me gustaría saber qué opináis de él si lo tenéis ya, lo habéis usado en fin, todos los comentarios se agradecen. Pues nada, esto ha sido todo y... Os veo en un próximo. Chao.